Acabamos de pasamos el mundo de los robots, pasamos la parte de la información, que era como más juego, me para, para cabrón chicos, pero Sucho River Theater. Uh -huh. que, pero ahora estamos en la parte como de ecología. Si alguien duda de los nuevos esfuerzos de China para comenzar a preocuparse de la ecología, piénselo dos veces. Porque todo comienza con la educación de los niños. Y les muestran desde cómo una planta de basura y reciclaje. De hecho, en todos los. casi todos los basureros de China tienen para reciclaje y no reciclaje. Y he visto que igual la gente los bota separados. Y ponen la planta de basura. Los animales como en conservación. Los distintos. Con maneras de conservar el planeta siendo que gastan caleta pero igual es súper interesante ver esto es como realmente es impresionante todo esto así que. ahí había un prototipo también de auto ecológico por aquí no sé si se alcanza a ver si sí, aquí está ven ahí está el auto ecológico y todas las cosas. Impresionante, realmente. Museo de Ciencia y Tecnología.